Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Esly Pintora O Alola a todos, bienvenidos a mi canal Seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke Vamos a hablar con Tilo aquí un ratito No me interesa mucho lo que dice Un um, miau Alola no, Sí. yo tengo uno <risa> eh, Vamos a entrar aquí Aquí se pueden comprar los, las cosas estas ricas Tiene además malasadas. Eh, no, <ríe> no sé qué es una mala sada. Uh, Maxi, ¿qué coño es esto? Eh, vamos a hablar con la gente. A ver si nos dan cosas. Que va, esto es un unlock. Aquí la gente come, que da gusto. Hablando de comer, tengo un hambre ya. <ríe> ¿Y se imagina las horas que llevo jugando? Bueno, sí, sí, se la imagina. Está aquí. <ríe> 4 horas y 29 minutos Nada más y nada menos A ver, por aquí se puede ir, pero esto es para capturar Pokémon y yo No necesito capturar a nadie En este instante Así que déjalos por ahí Si hay algún objeto en algún momento Tendré que pasar y revisar Mira, macho Macha oh, Hembra Jump Nada, no me interesa. Si no me das, pe si no me das cosas, no me interesa. A ver, señor. Mm. Venga, aquí está Miu, Uf, seguro. Venga, vamos a entrar a la comisaría a ver qué hay. Un comisario. Nada, esto no cambia. Mira, lo típico, ¿no? Entras para la, la comisaría, te ves aquí la, la cafetería de la comisaría, las la detenciones aquí donde van a detener, todo normal, muy normal, todo. Venga, vamos a movernos. A ver. Nada, vamos para el puerto. ¡Uh! Puerto, aquí se puede capturar otro Pokémon. <ríe> si fuera posible, por supuesto. Imagino que sí, pescando. Te voy a ir para ahí arriba. Vamos a hablar con la señorita esta. Está cerrado. No puedo entrar. Bien. Nada. Gente aquí muy habladora. Pero nadie da nada ¿Y tú qué? ¿Qué? O sea, una tienda donde no puedo comprar nada En estos momentos el servicio está suspendido debido a la mantenimiento Lamentamos la molestia No te preocupes, mi hija Ya encontraré qué puedo hacer Uf. Uh. Un ataque X Mira qué bien. Y una defensa de X. Mira, me, me parece correcto. Me parece correcto. Corsola. Sola. Está sola. O sea, tengo que hablar con este. Mira, yo voy a, voy a grabar primero porque me da un cague. <ríe> que este es uno de los campeones. Vale. Ahora sí, vamos a hablar con él. Hola, soy el Capitán Lian. He eh, bringao. Ni hola ni a Lola. Los del Teen School somos así de chulos. Ahí viene. Mm. Macarrones. <risa> en vez de los macarritas, macarrones. ¿Qué pasa, cap Capitancillo? ¿Nos das tus Pokémon o te los quitamos por las malas? Anda, tú eres el que estaba en la escuela de entrenadores. Te ha dado prisa en venir a, a Luis, Por lo que veo, yo os paso de los otros como de la mierda. <risa> eh, peña, menos ignorada y más entrega a Pokémon. Vamos a enseñarle lo que es bueno. Ay, en fin. Eso de robar Pokémon no está en nada, pero que nada, que bien. Te llamabas el pinto la verdad. ¿Puedes encargarte de, este, de ese tipo mientras yo me encargo de este, del otro? Claro que sí. Son unos macarrones. <ríe> Venga. Hola verás, mi equipo Pokémon es artillería pura, chaval. Venga. Vamos a ver qué me trae. Para empezar trae... ¿Cuántos Pokémon? Uno. Y se llama... No tiene nombre. Recluta. ¡Suba! Suba para arriba. Para la azotea. Yo saco fino, ¿no? Y eso acá nitrix. Niveles. Ambos al 8. Vale. Mm, ¿Qué hacía Vivar? No me acuerdo. Aumenta el ataque y ataque especial. Mordisco tenía buen ataque. Sí, venga. Mordisco, toma por saco. Retrocede. No, absorbe. Buh. Así podemos estar un buen rato. Bueno, como veo que no. su ataque tampoco es eh, nada del otro mundo. Vamos a usar avivar. Así mi ataque es más fuerte. Impresionar. Ataque de tipo. Fantasma. ¿Hola? Venga, te vas a cagar, hijo mío Toma ¿Qué te parece, reclutilla? Va, dijo algo, tío, tal Pin Juan Wow, tu equipo sí que es artillería Artillería pesada Vámonos, colegi, Haremos como si aquí no hubiese pasado nada. Total, ¿quién quiere unos Pokémon tan feos como los suyos. Venga. Pesado. Lo que hay que aguantar. En fin. Si sí estoy contigo, ¿eh? Muchas gracias por ayudarme. Deja que cura tus Pokémon a cambio. Me llamaste mucho la atención en la escuela de entrenadores. Kukui tiene un buen ojo para los entrenadores Pokémon, la verdad. Has conseguido vencer a la profesora de la escuela sin despeinarte. Bueno, perdí a Pikipek. Nada más. Una impecable demostración de coordinación con tus Pokémon. ¿Me permite que compruebe por mí mismo si estás preparado o no para afrontar mi prueba? Uh, sí. Me da un poco ganguelo. Que es un campeón. Pues presta mucha atención al magnífico equipo del Pokémon del Capitán Liam. Bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Capitán Liam te desafía con dos Pokémon. Y me estoy cagando encima. <ríe> en serio, qué miedo. Jungos. Y yo, Está a nivel 8. Y Jungos al 9. ¡Bú! Venga, mordisco, con un poco de suerte se se echa para atrás Retrocedió, ¡bien! Venga, otra vez y retrocede, por favor Retrocede, Jungo! retrocede Retrocede, ¡bien! Ya, la tercera no va a retroceder, eso lo tengo clarísimo ¡Retrocedió! Jungo retrocede Retrocede Retrocede o muere Bien. Dame canal 6. Perfecto. Smergel. ¿Cambia de Pokémon? No, yo creo que lo aguanta. Dios, nivel 10. Mmm, cuidadito. Venga. Mordisco. Coño, más rápido. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Dios. Dios por poco se lo carga, tío. Vamos a meter a Rowlet Y espero que lo aguante, ¿no? ¡La leche! Todo lo que le quitó Pero un puto placaje Ni que Esmergel fuera ahora Ahí Lo mejor de lo mejor Bueno, follaje Venga ¿Ascuas? Por la puta cara. Molaría que tuviera. Que fuera de un ataque rápido. A ver. Follaje tenía 40. Y picotazo: 35. Pues follaje otra vez. Porfa, que no lo queme. ¿Poción? Me cago en la madre que lo trajo. ¡Mierda! ¡No! ¡Anto no! ¡Anto no! ¡Anto no! ¡Jos! ¡Por un puto PS! chos. ¿Me voy perdiendo el nulo ya? ¡Qué fuerte! ¡Dios! He tenido una suerte... ...fuertísima, ¿vale? Uf, uf. Nivel 13 y 3 al 9 Voy a tener que subir más niveles, ¿eh? Fionetti quiere aprender sorpresa. Venga, Así vamos a hacer olvidar. Gruñido. Prefiero sorpresa. Así ataca primero. Sí. Capitalia ha perdido. Muy bien. Te has alzado con la victoria. Ha ganado 1.200 poke de dólares. Bueno, voy a acicalar un poquito a Rowlet, que se lo merece. Pobre Anto. Eres un entrenador.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 Y aunque queda muy poco para acabar el capítulo, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Es la pintora? Te habrás dado cuenta de que soy algo indecisa. No soy capaz ni de elegir mi vestuario, con que imagínate el camino a seguir. ¿Será por eso que siempre me pierdo? Te dirijo a la Cua de Sotobosque a hacer tu primera prueba, ¿verdad? Una vez allí... Una vez leí un libro antiguo que decía que las pruebas eran antes como un viaje in iniciático. Quien hacía el recorrido insular probaba su fuerza en combate contra los espíritus de guardia. He oído que Tapucoco vino a Pueblo Lili porque le, gustaron, le gustan los combates Pokémon. Quizás si te encontraras con Tapucoco, a lo mejor podríamos averiguar por qué os ayudó a ti y a Nebulina. Nebulilla. Edi Pintora, mucha suerte con tu prueba. Quiero que sepas que tiene todo mi apoyo. Sí, lo que tengo que es, es que entrenar. ¡Oh! ¿Qué haces tú aquí? Ya, ya está, la pintora. Más tranquilillo. Que un snorla recién comido. Pero, ¿por qué no, no lo acaricias a otro poco? Al final acabarán cogiéndote cariño. meneño. ¡Tau! ¡Qué contento está el canalla, ahí ¡Eh! Estoy seguro de que puedes notar lo mucho que te gustan los Pokémon. Es más, diría que Tauro está ansioso de emprender su propio recorrido en su lado. ¡Oh, oh, oh. Adiós. ¡Oh, oh, oh! quieres jugar al Pilla Pilla? ¿No creas que puede ganar con este viejo? ¿Kuhana? ¿Kahuna? Kuhana, Dios mío, mi dislexia. Amén. Pues nada, ruta 2, así que aquí voy a poder conseguir otro Pokémon, pero en el siguiente capítulo, ahora no. Bueno, sí, ahora sí. Tu pelea. A ver. Uy. Y no corriendo para mí. Wow, Macuita, qué guay. Venga, primero sorpresa. Me da igual, la sorpresa se la come. Eh, um... vale. Mi es siniestro. O sea, tienen todas las de perder, así que no. No, no, no, no. Pokémon. Metemos a Anto. Cuidado con ese placaje porque Makuita es muy fuerte. Y... Hacemos un placaje. Vamos a... a tantear a ver cómo... Cómo de fuerte es Makuita. Vale. Yo creo que lo voy a dejar así y, y, y, y vamos a usar una bolsita Tengo Sanabol Que ahora mismo no me hace falta Honor Ball, Super Ball y Pokéball. Yo por el nivel que tiene y tal Yo voy a usar una... A ver, Super Ball ¿Cuántas tengo? Tengo 31, Super Ball tengo 5 Venga, vamos a usar Pokéball nada más Y veis para abajo, que nunca falla <risa> Y vamos a ver si consigo capturarlo. Dos, tres... ¡Correcto! Y ya sé qué nombre le voy a poner. Da mi canal, siete. Tú cállate, reloj. macuita para el equipo. Pokémon tipo lucha Genial Contra un Pokémon, los Pokémon de tipo normal Que tiene el, el Capitán Que del recorrido Está muy bien eh, ¿vamos a poner un nombre a Makuita? Sí y, y, Claro que sí Le vamos a llamar E Li Wars Eliwars. ¡P'alante! Eliwers está en el equipo. Yuhu. Pues nada, mientras yo me encargo de limpiar un poquito a Anto, que está ahí hecho un poco mierda, les digo adiós a Lola a todos y hasta el siguiente capítulo. Por cierto, suscríbete aquí abajo a la derecha, escríbeme en los comentarios y, por supuesto, dale like al vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!